Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de enlace noticias. En este centro de salud fue trasladado el menor que recibió un impacto de bala eh, perdida en la comuna 1 del distrito de Barranco Bermeja el día sábado, no en horas de la noche, cuando trataba de partir con su padre. Precisamente hablamos con uno de los familiares que nos dio el reporte médico de cómo se encuentra este menor. Uno de los delincuentes hacía disparos ahí hacia, hacia una... Un... Una casa y, y una proyectil de eso, eh, le entró al hijo mío por la parte de, de atrás de la cabeza y, y ahí yo mismo, cuando el niño me avisó, el mayor, yo fui, lo, lo, le presté los primeros auxilios y me lo llevé hacia, la, hacia el hospital de allá de, el de regional. El día domingo fue operado y gracias a Dios la operación salió exitosa, pero en este momento el niño está presentando, este cambio de, de pupila, entonces está, me acaban de llamar y estamos esperando a ver que el, la doctora mío que esté a pendiente al teléfono, cualquier situación. Al igual el padre de este menor habló sobre lo manifestado por las autoridades con referencia a este caso. Las autoridades en el momento me dicen que, que tome calma y esperemos de para ellos poder actuar y hay que tener paciencia y ellos son los que saben de su proceso, entonces ya de todos modos la denuncia se hizo y, y, y ya sabemos quién es el presunto eh, delincuente que le cometió eso al, a mi hijo. Hoy este padre de familia solicita a las autoridades correspondientes para que se pueda acelerar este caso y esclarecer los culpables, los responsables de este hecho. En este momento que ya, ya ha pasado mucho tiempo, ya, ya es hora para que actúen actúen y, y ya pongan a ese delincuente bajo la reja y, y que ojalá nunca más vuelva a salir más de, de prisión que, y que lo requieran a una cárcel de máxima seguridad donde él no tenga este que lo visiten para familiares porque se sigue aquí en la cárcel de acá mismo, entonces de acá mismo sigue este, delinquiendo de acá mismo. Hasta el momento se desconocen personas capturadas. Por este caso, se espera que el Departamento de Policía del Magdalena Medio eh, pueda brindar información frente a lo referido y ocurrido el día sábado en horas de la noche. Un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Dier Campo para Enlace Noticias.